¿Has conocido la diferencia entre una laptop Windows y una laptop Chrome de Google? Dos sistemas operativos totalmente diferentes. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Eso lo verás a continuación. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenido a este a tu canal Learning Tech. Como te decía en la introducción, hoy te voy a hablar de dos sistemas operativos, dos sistema totalmente diferente. Por este lado a mi mano izquierda tengo lo que es eh, una Dell Inspirance eh, con sistema operativo Windows, vamos a ver sus eh, ventajas y desventajas y del otro lado tengo su competidor lo que es una uh, Google Chrome, sistema, uh, perdón, sistema operativo desarrollado por la Google, muy interesante. Pero ambas tienen sus uh, semejanzas, diferentes aplicaciones y nos permite poder eh, distinguir cuál de estas eh, laptops pudiera ser mejor para tu aplicación: la Google Chrome o la, o la Windows. Uh, esta es una Windows 7. Así que eh, vamos a ver eso en detalle a continuación. Pues bien, mis amigos, como les decía, esta es una Dell Inspiro 1545. Eh, está descontinuada, lamentablemente, por la Dell, pero tú la puedes conseguir usada en $150 dólares en Amazon. Te voy a dejar la descripción más abajo. Trae un disco duro de 250 GB, una memoria RAM de 4 GB y viene con el Windows 7. Así que es una computadora versátil para los que estamos acostumbrados a utilizar el Word Windows, que vale la pena su uso. Realmente se, a los que están acostumbrados al sistema Windows le conviene bastante. Pues bien, aquí tienes el competidor. Esta es la Chromebook uh, de 15 pulgadas de la Acer. Esta se consigue en 1.299 dólares. Te voy a dejar la descripción eh, aquí en el video. Eh, viene con el sistema operativo Chrome OS. Viene con un eh, procesador Intel Celeron eh, 3205. Es un dual core que corre a 1.50 GHz. Esta computadora tiene una memoria RAM de 4 GB y un disco duro de 16 GB. Como verás, el disco duro es pequeño porque este tipo de computadora es para ser usado más online. Esa es la, la nueva tendencia que existe de que tú no tienes que tener un disco duro muy grande eh, porque todo se maneja en el cloud, en la nube. Tú tienes todo almacenado allá y esa es la, la tendencia por donde Google siempre ha querido eh, manejar su sistema pero es bien versátil te permite es totalmente wifi al igual que la otra pero esta cubre una banda mayor eh, aquí tú no tienes que poner el sistema de antivirus lo cual sí tienes que hacer en una computadora windows porque la google se mantiene actualizando todo lo que es el sistema operativo de la chrome y tú tienes siempre la última versión a nivel de seguridad es muy versátil realmente eh, vale la pena eh, pero eh, cada quien toma su decisión como verán mis amigos en esta prueba es una prueba muy importante porque es una prueba de encendido vamos a demostrar cuál de los dos sistemas operativos el chrome de la google o el windows de microsoft es más rápido a la hora de butear las laptops es una muy buena prueba porque en los tiempos que estamos viviendo pues uno quiere siempre un procesador un sistema que cuando tú lo enciendas pues eh, inmediatamente comience a funcionar y esté listo para tu navegar la internet y a pesar de las diferencias de ambos sistemas windows versus chrome donde ustedes ya pudieron haber notado eh, las diferencias entre ambos sistemas operativos pues Hacer esta prueba de boteo es importante, como podrán ver las dos máquinas están apagadas y los dos y tres, voy a presionar, ya, vamos a ver, como pueden ver la Chrome está levantando, la Windows también, la Chrome ya subió, la Windows me pide que le elija el sistema operativo. de este lado vemos que la cron está lista ya pidiéndome lo que es el password para entrar a mi profile, todavía la windows está cargando su sistema operativo vamos a ver qué tiempo toma aquí ha subido, como pueden ustedes notar la diferencia entre un sistema y otro es abismal la Chromebook de la Google tomó quizás 1 o 2 segundos máximo. Pero la Windows laptop nos tomó uh, cerca de... No voy a decir un minuto, pero sí nos tomó más de 40 segundos. Y eso es mucho tiempo. Pero básicamente esa era la prueba que quería eh, mostrarles. Pues bien, ¿qué le pareció, mis amigos? Al final la decisión es de ustedes. O la Google Chrome Laptop o la Windows de Microsoft, según tus necesidades. Así que esto ha sido todo en esta entrega de Learning Tech. Nos vemos en la próxima, donde te hablaré del teléfono celular Axus. Es una compañía coreana muy buena que presenta un producto muy interesante. Nos vemos en la próxima.